Hola gente, y bienvenidos a este nuevo capítulo sobre Flutter. En este capítulo vamos a hablar un poco sobre lo que estuvo pasando en estas semanas en el mundo Flutter, ya que vengo un poco atrasado con el capítulo sobre Stateful Widgets. ¿Sí? Mi intención era tenerlo para este fin de semana largo, pero por problemas de trabajo y vida, básicamente, estoy un poquito atrasado con los ejemplos, así que se me va a demorar un poquito más. Y no por eso quería dejarlo sin video. En el día de ayer, el 26 de febrero, anunciaron en el blog de Google, de Google Developers, que salía la versión 1.2 de Flutter, con algunos cambios interesantes, que acá en el post están todos descritos al detalle, pero resumiéndolo, es una nueva eh, herramienta de desarrollo, que tiene varias cosas como un inspector de widgets, una vista de tiempo, podemos ver el, un debugger con, con el código, podemos ver el, los logs de la aplicación ahí independientemente de la herramienta que estemos usando, si es Visual Code o si es Android Studio o si simplemente estamos corriendo la aplicación esto lo que hace es levantar un, un, una aplicación web que se conecta a nuestra aplicación y nos permite ver lo que está pasando el árbol de widget. parte de estas herramientas están integradas con Android Studio en la página de las DevTools están Cómo se acceden de Android Studio o desde de otros plugins. Otra cosa que anunciaron esta semana fue un canal dedicado a Flutter en YouTube. Lo separaron de lo que era el Google Developers. Es un canal que les recomiendo seguirlo, aunque está en inglés, pero tiene un par de series interesantes. Eh, la primera es el Widget of the Week, donde todas las semanas muestran un widget muy, en un video muy cortito, de un minuto, para qué sirve cuáles son las características principales y lo que tiene interesante es que nos muestra animaciones y esas animaciones nos dan una idea de lo que va a pasar cuando vamos configurando los distintos atributos que tiene este widget entonces sirve para ir descubriendo nuevos widgets para después implementarlos en nuestras aplicaciones The Boring Show es un show interesante aunque suele ser capítulos mucho más largos y si uno no está acostumbrado a inglés puede ser un poquito más, más pesado de llevar pero también se los recomiendo y por último, lo otro interesante que estuvo sur, que surgió esta semana, es el Flutter Create, que es un concurso para hacer aplicaciones en Flutter, donde tenemos un límite de 5k de código que podemos escribir. Es, un, es interesante, si están empezando con Flutter, tratar de, no sé si de enviarla, si no quieren, si les da vergüenza, pero tratar de hacer una aplicación con 5k bytes de código, y ver qué le resulta de esa manera poder usarlo como punto de partida para investigar y aprender Flutter. Eh, hay un límite de fecha. Hay un lindo premio. Aunque va a ser difícil seguramente de, Va a haber mucha competencia. Pero nada, eso. Les recomiendo que lo chequen y si se animan presenten una aplicación a ver cómo les va. Eh, en el video de hoy lo que vamos a hacer a nivel de código va a ser cerrar un poco lo que había quedado pendiente el otro día en la aplicación. Si recuerdan, habíamos hecho la aplicación de la Fitness App y nos había quedado hardcodeado la altura en un gráfico. Así que lo que hoy les voy a mostrar es cómo poder saber de antemano qué espacio va a tomar nuestro widget para hacer cálculos y adaptarlo. Así que vamos al código. Bien, ya de nuevo en el código, si recuerdan, esta era la aplicación que habíamos construido y nuestro problema era que este gráfico no tomaba el 100% de la altura. Para refrescar un poco la memoria, por si no vieron el capítulo pasado. Vamos a cerrar un poquito. Teníamos este Graph Widget que estaba dentro de un Expanded y eso hacía que todo esto tomara todo, se expandiera para tomar todo el espacio posible, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? O sea, ¿cómo podemos visualizar eso? Vamos a, temporalmente, agregar un container. A este container le vamos a decir que ocupe todo el ancho y el alto disponible. ¿Sí? Si salvamos, vamos a ver que no deberíamos tener ningún cambio visible, ahí terminó de cargar la aplicación y no vemos nada. Entonces para poder entender qué lugar está ocupando nuestro widget, vamos a agregarle un Decoration y ese Decoration le vamos a poner un fondo bien visible que va a ser de color rojo. Salvamos. Y ahí vemos como nuestro widget es visible que es toda la parte roja y como vemos estamos desaprovechando esta parte de abajo. Para ver bien lo que estamos desaprovechando, vamos a agarrar este container que es el gráfico en sí y también vamos a ponerle un Box Decoration con otro color para entenderlo un poco mejor, más visual. Vamos a hacer amarillo y ahí queda clarísimo que nuestro gráfico llega hasta el bordecito de abajo del amarillo y el otro pedazo está desperdiciado. Entonces ahora lo que tenemos son varias opciones. La primera opción es decirle a este container, que es el gráfico, que también se expanda todo lo que pueda, ¿Sí? entonces vamos a envolver con un expanded también, salvamos sí y ahora nuestro container ocupa todo pero estamos restringiendo con este alto de 200 entonces ahora nuestro widget estaría tratando de ocupar todo ¿sí? el container ignorando este 200 que le dimos pero el problema que tenemos es que en nuestros widget nosotros tenemos un 200k hardcodeado entonces lo que necesitamos es poder decirle a esa función cuánto es el alto real de este container. Lamentablemente, por cómo funciona Flutter, no existe acá algo a decir como punto. ¿Sí? No, no, no, no podemos saberlo. ¿Por qué? Porque toda esta representación de widgets que estamos haciendo es declarativa, es virtual. No es el widget real que estamos dibujando en pantalla. Después les dejo un link en la descripción donde hay en el nuevo canal de Flutter está el video donde nos explican cómo se hace el mapeo entre el widget que tenemos acá representando y el widget real que en realidad se llama ElementTree que es el que se dibuja después en pantalla. Entonces lo que necesitamos es una forma de poder saber en la parte declarativa cuáles son las dimensiones que este widget puede ocupar y en general en Flutter cuando necesitamos cosas a futuro lo que se utilizan son builders ¿sí? entonces en este caso lo que necesitamos hacer es tomar un widget que se llama layout builder este builder recibe un atributo que es una función que recibe dos parámetros recibe un contexto y recibe un unas constraints ¿sí? que serían las restricciones y estas son de tipo si no me equivoco box constraints ¿Sí? es una función anónima y esto es build context bien entonces en vez de tener un child lo que nosotros tenemos que hacer es dentro del builder hacer un return de nuestro widget ¿Sí? bien cómo funciona esto en algún momento se va a crear el layout builder este layout builder se va a generar en, en, se va a querer dibujar en pantalla entonces, lo que va a hacer es calcular cuál es el tamaño que tiene disponible, generar estas constraints pa para nosotros y decirnos, bueno, toma, dame los widgets y estas son lo este es el lugar que tenés disponible para dibujar, ¿sí? Ahora sí, si nos miramos, este constraints tiene un método que se llama max max8 para decirme cuál es el máximo o cuál es el mínimo que tengo, ¿sí? y otros más entonces vamos a salvarlo así a ver cómo se redibuja ahora bien no ha cambiado nada por lo tanto no rompimos nada ahora sí vamos a sacar este 200 y ahora sí lo que necesitamos es poder decirle a este day item cuánto es el máximo de alto entonces si lo pasamos por parámetro. Y en lugar de usar 200, usamos el valor este que ya nos dan para los dos cálculos. Y por último, acá tenemos que pasarle con Trends max 8, para decirle cuál es el máximo, si lo pasamos a todos, salvamos, y ahora sí nuestro gráfico se extiende hasta el final del widget, vamos a sacar un poco los colores estos que estuvimos agregando, que ahora ya no lo necesitamos más, salvamos de vuelta, ¿Sí? ahí se ve como estaba antes y para ver que esto realmente funcionó lo que podemos hacer es por ejemplo tomar el widget de abajo que era el de amigos y decirle que ahora va a ser de 250 de altos entonces mi gráfico debería achicarse hacia arriba, ¿Sí? ahí se hizo más chiquito y si yo digo que mi gráfico ocupa 50 sí. Ahí está casi oculto y nuestro gráfico ahora utiliza todo el espacio disponible para ese widget, no importa cuál sea. Como pueden ver, es una herramienta muy útil, este layout builder, siempre que necesitemos saber cuál es el tamaño sobre el cual tenemos que construir, o sea, ya sea que necesitemos el ancho o el alto, siempre vamos a tener que meter nuestra creación de widgets dentro de un layout builder, ya que es la única forma que tenemos de obtener las constraints de ese espacio bueno gente esto va a ser todo por hoy un capítulo cortito unas semanas complicadas eh, espero rápidamente poder pasar a a los stateful widget así podemos hacer un empezar a hacer aplicaciones con, con estados y que sean interactivas para el usuario nos vemos pronto, adiós